Te estoy diciendo que, estás ah, bueno. que te agaches. Okay. Era. Hola, bueno, yo soy Julia e interpreto a Ámbar en No hay amor en Buenos Aires. Hola, me llamo Gaby e interpreto a Evelyn Tavares en la serie. Hola, yo soy Dana e interpreto a Trinidad en la serie. Hola, yo soy Ingens e interpreto a Soledad en la serie. Así que acaba de haber un cuarteto lésbico fuerte, se viene. Sí. Eh, sí. Si les gusta el drama. Acá está. <risa> Dramas, peleas, amoríos. Sí, todo eso. Carot. Vean la serie. ¡Ah! Uh -huh. En 2023. En 2023. a 2023! ¿Marzo será? ¿Será marzo? Ah. No sé, las cartas dicen. Ah. ah. Esperemos. Esperemos. Ha ah, llegado no, no, no, no, no. <risa> Eso sí me gusta, igual.